¿Cómo va? Yo soy Belén Capelo, fotógrafa y filmmaker, últimamente siendo mi propia modelo. En el video de hoy les voy a mostrar trucos y aplicaciones para las historias de Instagram. Espero que este video les guste mucho, realmente lo que les voy a mostrar está buenísimo y es una forma creativa y linda de llegar tus historias de Instagram. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra app de Instagram y voy a empezar mostrándoles un truco muy básico. Empezamos eligiendo una foto. Esta foto es una foto que me saqué ayer, la subí a mi Instagram. Si quieren ver, les dejo mi Instagram en la descripción, igualmente acá en el video. <risa> Bueno, y lo que voy a hacer en este truco es, voy a seleccionar un color con el gotero que está abajo, a la izquierda, voy a seleccionarlo y voy a buscar un color de la foto que me guste. Yo suelo hacer eso para que los colores de la foto combinen con los colores que uso arriba. Voy a ir a el marcador que está arriba y voy a bajar todo, lo, todo el tamaño del pincel. Voy a mantener apretado el dedo en la pantalla y ¡pum! Mágicamente se evita toda la pantalla. ¿Por qué hice todo lo que hice? Puse el marcador y puse el tamaño del marcador en el más chico para que se vea un poco la imagen. Porque si yo, les voy a mostrar lo que haría, si yo dejo el color en el tamaño más grande y por ejemplo en el marcador más grueso que está a la izquierda y mantengo apretado, se me cambia todo el color. Eso es otro truco, pero si vos querés que sea un poco la foto de fondo, está bueno... Eh, bajar la opacidad del marcador y se hace como lo mostré antes y si no, puedes pintar todo el fondo directamente y escribir arriba, que igual esa es otra opción que se puede hacer, que está buenísima también les mostré dos opciones en una otra cosa que se puede hacer, por ejemplo si yo voy a hacer lo mismo que hice antes bajo el tamaño y pinto y por ejemplo le quiero poner una frase y que cada letra de la frase tenga distintos colores, qué voy a hacer? Por ejemplo, hola, soy Belén. Voy a acomodar la frase abajo, en cualquier lado donde ustedes quieran. Voy a seleccionar todo. Este truco es medio complicado de hacer. Una vez que le tomen la mano lo van a hacer más fácil. A mí me sigue costando igual. Van a seleccionar el color que más que que quieran, que les guste, para empezar. Y van a seleccionar con su otra mano... La parte del selector de la izquierda, o sea, desde donde empieza, o la soy Belén. Y al mismo tiempo van a mover las dos para la derecha. ¡Pum! Bueno, no me salió, vale. <risa> Vamos de nuevo. Tienen que aceptar el color rápido, porque si no pasa esto, que se te queda con el último color. Selecciono todo. Color. Bueno. Tercer intento. Les dije que es difícil. ¡Oh yeah. ¿Ven? Y así te queda. ¡Ay, me pica el ojo! así te queda muy lindo todas las letras de distintos colores, pero como en un degradé que queda muy lindo. Y muy... O sea, es más rápido que ir pintando letra por letra. Otra co cosa que podemos hacer, voy a borrar esto, es hacer como un collage dentro de la aplicación de Instagram. O sea, un collage sin ir a otra aplicación y después subirlo a Instagram. Por ejemplo, tengo esta foto de fondo y quiero subir las fotos sin un filtro arriba de esta foto. Voy a ir a mis fotos... Voy a seleccionar esta foto y voy a poner copiar foto. Genial. Voy a ir a mi Instagram y abajo me va a aparecer agregar sticker. Si no aparece agregar sticker, la otra opción que tengo es: voy a, como a escribir, pongo pegar y me aparece la foto. Dos opciones para hacerlo. Puedo agregar la foto y ponerla como yo quiera. Como ven, la voy a poner, por ejemplo, ahí. Quiero poner otra foto, voy a ir a mi cámara de nuevo. Y voy a agarrar la otra foto, que es la que tengo de fondo. La voy a copiar. Voy a mi Instagram. de sticker. Y ahí están. Entonces me quedan las dos fotos con un fondo de la misma foto, pero con un color distinto. Quedó muy lindo. Me gusta mucho. Todo muy como espontáneo y me gusta. Bueno, otro truco que voy a enseñar para las historias de Instagram. Van a sus fotos. Ponen li, el, el, la opción live. Ahí está sin live. Ahí está con live. Sacan una foto y ahora van a ir a sus historias de Instagram y van a agarrar esa foto. Y van a mantener apretada la pantalla. Va a cargar. Aparece como un boomerang. Un último truco que voy a mostrar es, por ejemplo, voy a mi feed y quiero subir esta foto que fue la última foto que yo subí. Voy a ir acá para agregar la publicación a mi historia. Y quiero que el fondo no sea un color, quiero que sea una imagen distinta. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a ir a mi cámara roll. Y yo tengo una carpeta que se llama fondos. Que son fondos que yo saqué de distintos lugares. Principalmente de Pinterest. Entonces voy a la carpeta que yo tengo fondos, por ejemplo. Y busco este, ¿no? Pongo copiar foto porque quiero usarlo de fondo. Acá me aparecerá. área de sticker. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a poner ahí. Y esto lo voy a poner arriba. Bueno, voy a poner... ¿Qué pasa? Como, como para que la, la última foto que queda arriba es la última que vos tocas, entonces que vos, vos seleccionas y moves. entonces como hasta acá yo ya si lo bajo del todo de las estrellas no me va a dejar poner la foto de arriba. Entonces ¿qué hago? Acomodo el fondo de las estrellas donde yo quiero y después la, pego la imagen de nuevo del fondo de las estrellas y hago lo mismo pero por abajo. Y ahí me queda el fondo muy lindo para subir mi foto y poner lo que vos quieras. Buenísimo, alto truco. Bueno, esos son los trucos que están buenos para usar para Instagram. Después están las aplicaciones. Yo tengo en. Dos, cuatro, Yo tengo 7 aplicaciones. Hay dos que son para editar, como el color y eso. No las suelo usar porque yo suelo editar desde la computadora directamente, pero si sacaste con el celular o estás apurada o lo que sea y querés editar desde el celular, está bueno tener estas aplicaciones que son para foto y para video, eso es lo que más me gustan de esas aplicaciones. Bueno, y las otras aplicaciones que tengo son para hacer como Collage, voy a empezar por la que más uso que se llama Unfold. Lo malo de todas las aplicaciones que tengo es que todas, como Cualquier aplicación tiene una parte que es paga. Entonces capaz no te permite usar tantas planillas. Entras al Unfold, vos vas a tener todas las planillas que hiciste. Apretas el más, título del story, prueba YouTube, crear, directamente te entra, apretas el más de nuevo. Y ahí te aparecen las planillas. Las primeras planillas que te aparecen son gratuitas. Todas las demás son pagas. Yo tengo unas que pagué hace un montón por alguna razón que desconozco porque no suelo pagar eh, aplicaciones. Pero bueno, que tengo unas que son como medio estilo vintage. Entonces, por ejemplo, tengo todas estas, ni idea. Elijo esta. Y toco estas dos fotos. Con el ojito de acá a la izquierda puedes ver cómo te sacando la foto. Con el pincelito que está a la derecha podés fondo el color del fondo las texturas y eso las que tienen el signito más es porque se son pagas yo suelo usar colores y yo voy a usar o negro o blanco la verdad que soy muy básica con eso bueno en este caso por el me gusta más cómo queda el negro genial después le quiero agregar un texto me aparece cuadro de texto lo acomodo donde yo quiero por ejemplo ahí y tocándolo puedo escribir lo que yo quiero cambiarle la tipografía hacer que esté centrado de izquierda a de derecha, agrandar la letra, espaciado, bla bla, color de la letra, El fondo de la letra. Si quieres que sea blanco, si quieres que sea negro, si quieres que sea de cualquier color lo puedes cambiar. Bueno, esta es la planilla que que tengo que es paga pero que está buenísima. Bueno, no, no, por ejemplo, uso esta, no, voy a Me... uso esta selecciono y me gusta mucho, le puedo cambiar el fondo a negro y queda re lindo bueno, eso son eso es unfold después está prequel, prequel es de edición aparece, aparece automáticamente cámara y podemos poner efectos no son los más lindos para mí personalmente, pero bueno, que yo si puedes usarlos. Y bueno, puedes grabar, hacer boomerang, etc. Después está Storymaker. Storymaker está bueno, es la que menos uso, pero está bueno para si querés buscar más distintos planil, distintas planillas. Eh, como todas tienen sus planillas gratis y sus pagas. Las que tiene el candadito abajo a la derecha, por ejemplo esta. Es paga, entonces no puedo usarla. Estas es gratis. Lo que no me gusta mucho de estas es que los fondos los, tienen colores que no me gustan mucho y no se le pueden cambiar. Le ponen dentro acá. Este está lindo. Title. Le puedes agrandar, le puedes cambiar. Edit. Hola. Bueno, y está buena por eso. Puedes mirarla todo. No es la que menos uso sinceramente, pero la tengo por las dudas para salir de alguna y que me tiro a esta. Después está Story Art. Story Art está buena porque tiene eh, planillas para Instagram animadas. Eh, las gratis igual creo que son pocas. O sea, no creo, son pocas, pero igual están buenas. Entonces, por ejemplo, yo elijo esta. Toco, foto, done. Bueno, puedes editarla, todo, yo no la suelo editar. Esto lo podés editar, tipo, ahí, que esté más separada la letra, centrada o no, color. Y ahora pongo un ojito y te aparece como se anima sola. Eso está buena, esta aplicación. Después está Nichi. Nichi me la recomendó una amiga de la facultad porque subía historias que me encantaban. Le dije cómo es esas historias me pasó la aplicación y la verdad que está buenísima. Eh, es súper linda, bueno, como todas tienen partes pagas, las que tienen el candadito arriba ya son pagas, pero hay otras que no son pagas y que están buenas como se pueden ver acá. No se dejen engañar, a veces te aparecen candaditos, pero si vos bajás sigue habiendo algunas que no son pagas. Esta, a ver. Esta, bueno, están buenísimas, esta me re gusta, la verdad, y tiene como un granito todo, es muy linda. Después está Storylux. Esta me la descargué hace poco. Entonces vas a plantillas, Las que tienen candaditos son pagas. Voy a entrar a esta, por ejemplo. Puedes editarla. Me está saciando la parte de editar porque yo no suelo editar. Después se pueden fijar. A mí no me suelen usar mucho los filtros que ponen en las aplicaciones. Está bueno que ustedes lo vean después. Fondo negro... Eh, o granillo ahí. <risa> granillo. <risa> ¡Qué carajo! <risa> y a ver si te guardan todas las plantillas. Y Color Tone es otra que es para editar color. Entonces, por ejemplo, si yo voy a cámara. Mmm, voy a cámara, me grabo. Y busco filtros. Bueno, este filtro es pago. Solo tengo dos filtros. Ah, no, ¿qué hay más? Bueno, este también es pago. Bueno, no importa, uso este filtro. Uy, se me cayó todo. Export, export, se te exporta. Bueno, eh, estas son las aplicaciones y los trucos que tengo para Instagram. La verdad es que están todos muy buenos, revelando secretos. Eh, nada, posta, úsenlos porque son claves. Si los usan y me quieren etiquetar... Les agradecería mucho. Espero que este video les haya gustado. O sea, realmente me encanta a mí decorar un poco las historias de Instagram. Pero bueno, nada. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido cosas. Hay, hay trucos que seguramente no lo sabían. Eh, y son muy piola. Bueno, si te gustó mi video dale like. Me ayudas mucho, dando el like. Suscríbete a mi canal. ¡Mua!